Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo se ejecutan las instrucciones o las consultas con XPath para ello vamos a utilizar XML Copy. en este caso ya tenemos abierto el archivo xml y sobre él vamos a ejercer la consulta XPath en este caso vamos a hacer una consulta muy sencilla por lo pronto queremos saber toda la información referente a los ciclos de grado medio para ello me voy a xml me voy a evaluar xpap hay un atajo con f9 una vez que tengo aquí vemos que lo que quiero, como hemos dicho anteriormente es obtener toda la información referida a ciclo de grado medio con XPAD hay que reco eh, recoger o recorrer, mejor dicho, la ruta en este caso para toda la información de ciclos de grado medio tendríamos que buscar la etiqueta grado medio, que se encuentra dentro de ciclos de ciclo, perdón, y a su vez está dentro de ciclo, que a su vez está dentro de IES pues entonces, marcamos la ruta IES barra ciclos barra Ciclo y en este caso, dentro de ciclo, tenemos tres etiquetas que definen la información. Como lo que estamos buscando es ciclo de grado medio, habrá que poner, habrá que abrir corchete, seleccionar la etiqueta grado y poner en la condición. Como ya tenemos también grado superior y grado medio, en este caso lo que nos interesa el grado medio y ponemos el valor de grado medio y cerramos el corchete le damos a aceptar y automáticamente nos devuelve un nuevo documento en el cual se encuentra la consulta este documento lo puedo guardar con la extensión que yo quiera de acuerdo ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a suponer que ahora solamente nos interesa obtener el nombre de los ciclos de grado medio en este caso lo único que tendríamos que hacer es volver a evaluar xpad como nos interesa el nombre de los ciclos de grado medio parte de esta consulta no es válida Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en vez de seleccionar todo, solamente quiero que me muestre el nombre. Le damos a aceptar y automáticamente solamente aparece el nombre. Otra cuestión que algunas veces puede ser interesante es que no aparezca la etiqueta, solamente el texto. Para esto es muy sencillo. Consiste en hacer uso de la misma consulta xPath, pero añadiendo... Y en este caso, como vemos, tenemos la misma información, lo que ocurre que ya no tenemos la etiqueta por último vamos a hacer uso de ruta relativa es decir, hasta ahora todas las consultas que estamos haciendo partimos de la etiqueta raíz del raíz de IES se puede abreviar utilizando el, la doble barra del 7 por ejemplo, esta consulta la puedo dejar más abreviada solamente indicándole con la doble barra para decirle que en cierto modo es una ruta relativa y que busque dentro de ciclo el nombre de los de grado medio y que solo me muestre el texto, que no quiero que me muestre la etiqueta. Como hemos visto, tenemos el resultado que con documento 7, la diferencia está que la consulta es más corta, más abreviada. Con esto se termina la explicación de esta breve introducción a XPath.